Hablamos sobre uso de lentes y cirugía. Así que si usted tiene alguna pregunta, puede hacerla con toda confianza. Eh, pues estamos totalmente en directo. Quiero decirles 214-8401 o escribirnos sus mensajitos al 720-63589. Estamos junto al doctor José ya quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está doctor? Gracias por acompañarnos. Karencita, muy buenos días, como siempre muy satisfecho de poder estar en tu programa y pues feliz de poder compartir esa información y lo que decías. realmente, yo creo que toca un punto muy importante, la salud como dice el lema es una tarea de todos, o sea no es tu tarea, no es mi tarea, no es la tarea de él, sino es de todos y desde que adquirir buenos hábitos alimenticios, adquirir buenos hábitos de limpieza, adquirir hábitos de acudir al médico regularmente, podemos hacer realmente que nuestra salud en realidad sí sea mejor. Ahí está, entonces, pues es un mensaje también para nuestros amigos en sus hogares, por supuesto. Lo que decíamos, hay temas que nosotros, pues, estamos bastante inmiscuidos en ello. Y, pues, es más que todo nuestra decisión el poder tomar en cuenta ello. A veces le ponemos mucha excusa, ¿no? Y entiendo, todos, absolutamente todos, tenemos muchas responsabilidades. A veces el tiempo prima, el tema económico prima también. Pero, pues, para ello también ha sido creado este espacio. Si usted por ahí alguna vez necesita de algo muy específico, realmente lo requiere, ustedes saben que con una simple llamada a mi persona, pues es un tema que se puede solucionar eh, justamente ahora vamos a hablar de un tema también bastante interesante y que si ustedes por ahí requieren del de apoyo de una persona, del especialista que nos acompaña porque estoy segura de que ustedes le tienen mucha confianza eh, pues se pueden comunicarse también con nosotros, para ello estamos para trabajar juntos como hermanos y para por supuesto tocar eh, temas de salud que son primordiales para nuestra vida, para nuestro diario vivir para nuestra felicidad, para tener una buena calidad de vida. El tema de hoy es bastante interesante, doctor, lo decíamos, eh, pues se ha presentado una gran cantidad de consultas también con relación a ello. El uso de lentes, eh, pero más que todo ligado a la cirugía. ¿En qué eh, ocasiones? ¿Cuándo eh, se requiere eh, del uso de lentes, doctor? Bueno, el, la necesidad de un lente regularmente se hace cuando el ojo, no es que el ojo esté enfermo, sino que el ojo tiene un defecto. En el caso de la miopía, significa que el ojo está un poquito más grande de lo normal. En el caso de la hipermetropía, significa que el ojo está más chiquitito. O en el caso de astigmatismo, significa que uno de los ejes del ojo está ligeramente distorsionado en relación al otro. Entonces, lo que hacemos nosotros con un sistema óptico, le ponemos al paciente unos lentes que le va a permitir ver bien, le va a permitir realizar sus actividades de la manera más óptima posible. Y pues lo más importante, le damos comodidad. Pero cuando un paciente no ve bien, está haciendo esfuerzo todo el tiempo, ese esfuerzo condiciona cansancio, aburrimiento, sueño. Es muy frecuente ver estos chiquitos en el colegio que están tratando de hacer esfuerzo, tratando de mirar la pizarra, tratando de copiar todo el tiempo y se están haciendo esfuerzo y pues tiene más rendimiento escolar. Tiene problemas en las matemáticas porque confunde los números, el 3, con el, el 3 con el 9, el 4 con el 9 y pues cuando hay esos problemas, o sea ninguno no le va a funcionar la, las matemáticas porque eventualmente él está entendiendo de manera diferente entonces una de las cosas pues sí definitivamente cuando un niño tiene mucho dolor de cabeza a veces está con problemas escolares se debe de pensar en que pues requiere la evaluación de un oftalmólogo eh, pues eh, desde qué etapa nosotros podemos determinar ello doctor porque eh, sí se han visto casos de niños bastante pequeños que utilizan lentes el temor por supuesto de los papás todavía está eh, vigente no todavía existe a pesar de que de alguna forma pues es mucho más aceptable el tema del uso de los lentes en absolutamente todos nosotros eh, pero, pues, eh, cuando nosotros deberíamos también tomarle en cuenta algunos, eh, tal vez, signos de manera mucho más específica? Bueno, en eso cito un, un punto que es muy importante. En la actualidad sí ha habido un cambio muy radical en cuanto a la atención de los bebés e inclusive lactantes. Uh -huh. Si un bebé ha nacido prematuro debe ser evaluado por un oftalmólogo, esa es la norma. Casi en todas las maternidades donde hay terapia intensiva y se reciben prematuros, actualmente en nuestra ciudad y en nuestro país se hacen evaluaciones por oftalmólogos. Es un cambio que se ha realizado gracias a un grupo de profesionales que ha logrado coordinar las actividades, eso es lo bueno. Y pues ahí a veces le ponen lentes desde que son muy bebés, desde que son muy chiquitos, pero ese lente le permite optimizar la visión y lo más importante es desarrollar. Uno cuando nace, uno tiene las imágenes, pero no sabe lo que está viendo. Entonces el cerebro tiene que aprender qué es lo que está viendo y ese proceso de maduración más o menos nos toma hasta que el paciente tiene 5 o 6 años. Entonces si usted nota que se pega mucho al cuaderno, si usted ha tenido un antecedente de que ha estado en eh, terapia, intensiva neonatal o un niño o un bebé que haya estado eh, prematuro, que haya pesado me, eh, menos de 28 semanas, menos de mil gramos que haya pesado definitivamente requiere una evaluación por oftalmólogo porque a lo mejor sí va a requerir algún tipo de lente o, o ayuda visual. Es una cirugía que nos va a curar, es decir eh, pues realmente más adelante no se va a presentar nuevamente estos defectos, no vamos a tener que utilizar nuevamente lentes, también es otra pregunta frecuente, a veces como pacientes nos comportamos de manera muy impaciente y queremos que absolutamente todo se solucione, ¿no? Eh, y en ese sentido me tocas un punto que es muy importante, Karencita. O sea, eh, como decía, la miopía significa que el ojo es más grande. Con la cirugía el ojo no se va a hacer más chico. El ojo va a ver bien, pero no se va a hacer más chico. O sea, va a ser miope toda la vida. Va a ser un miope que ve bien, pero va a ser miope. Porque un paciente miope, más aún si tiene más de cuatro o 5 dioptrías, o no puede practicar deportes de contacto, no puede recibir golpes, caídas y puñetes, porque como tiene el ojo más grande, tiene una retina que es muy delgada, y eso se puede romper o se puede abrir. Uh -huh. Entonces, lo mismo en un ojo hipermétrope. Cuando yo luego la cirugía refractiva, el paciente termina viendo bien, pero ¿cuál es ese ojito? Siempre va a ser chico, siempre va a ser un ojo que puede ocluirse y eventualmente, inclusive generar problemas de glaucoma futuro, sí lo puede tener. Pero más allá de eso, y la recomendación más importante, que siempre se hace en todas partes, es el astigmatismo se debe al frote. La progresión de la miopía se debe al frote. Y si yo voy a adelgazar el ojo con un láser y lo sigo frotando el ojo, va a tener problemas a futuro. Entonces, si eventualmente quieren evitarse requerir lentes, o si tienen lentes quieren evitarse que aumente, o si eventualmente ha sido operado de refractiva y quieren evitarse complicaciones, no se toque los ojos. Eso es lo más importante. Frotarse los ojos es un pésimo hábito y nos lastimamos los ojos. ¿Cómo lo cuidamos, doctor, Ese, esta etapa postoperatoria, Porque muchas veces necesitamos una baja de por lo menos unos 5 o 6 días cuando hablamos de una cirugía, incluso laparoscópica, digamos, o algún otro tipo de cirugía. En este caso, por ejemplo, si es que el procedimiento se realiza un viernes en la tarde, cuando salimos del trabajo, ¿lunes podemos estar trabajando ya? Hay técnicas, la técnica de la SIC en la cual hacemos corte, en tres días puede estar rehabilitado. Pero siempre yo les hablo a mis pacientes y en ese sentido, pues los pacientes también hablan con sus jefes, sus encargados. Uh -huh. Y el lunes no voy a estar al 100%, o sea, claro. vas a poder ver bien, vas a poder hacer una actividad. Pero si me dicen, ¿Y me meter ocho horas a la computadora, o sea... No vas a poder hacerlo porque el ojo además está recuperando de una inflamación postoperatoria. Hay que tomarse un tiempo, hay que tomarse unos 10 o 15 días. No porque no ve el paciente, porque a veces terminas viendo muy bien y rápido. Y eso a veces pasa en personas jóvenes. Les operamos cuarto día, doctor veo perfecto, estoy feliz de la vida, una belleza. Me he ido a festejar. Humo de cigarro, humo, polvo, claro. tierra, y los ojos terminan así, entorpeciendo un posoperatorio, y pues lo que tenía que acabar en 10 días, termina acabando en dos meses. ¿Por qué? Porque pues, son chicos que son a veces muy imprudentes, y a veces a eso tenemos que sentarlos y decirles, tú no puedes salir, no puedes hacer esto, por lo menos unos tres o cuatro meses, no exponerlo al humo, al polvo, a la tierra. Pues la idea es más que otra cosa precautelar que pues eso vaya a ir bien, ¿no? Así es. A nuestros amigos, por favor, que nos están llamando, les pedimos lo hagan al 720-63589, sus mensajitos en todo caso. Pero si quieren llamarnos, el 214-8401 está totalmente habilitado y tenemos como unos 5 minutos todavía con este tema. Damos lectura a sus preguntas. ¿Atienden casos de uveitis, nos dice doctor? La uveítis son casos en los cuales el ojo el ojo tiene varios mecanismos para no inflamarse. Entonces, cuando se han roto, son como 10 mecanismos, se han roto esos mecanismos y el ojo se ha inflamado, claro, el ojo genera una reacción muy agresiva y pues sí hay que evaluarlo. Casi siempre está asociado a problemas reumatológicos. ¿Se si atiende oveitis? Claro, cualquier oftalmólogo va a tener oveitis, pero obviamente tiene que entender que como hay un fenómeno inflamatorio, definitivamente hay que hacer una evaluación sistémica, hay que ver apoyarse con reumatólogos, hay que apoyarse a veces con inmunólogos para ayudarnos a resolver casos de ese tipo siguiente consulta, damos lectura buenos días y gracias por la información que brinda su programa, nos dice mi pregunta es qué tipo de tratamiento se realiza en carnosidad, en el ojo y cómo evitar que continúe creciendo gracias por realizar su consulta y por vernos yo creo que ese es un punto muy importante porque las carnosidades son algo bien frecuente uh -huh. y la carnosidad es frecuente en todo Bolivia la causa de la carnosidad como siempre le digo es el sol si quiere que la carnosidad no crezca cuídese del sol sombrero, lente oscuro, es lo que decíamos a veces nos quejamos, oye, no puedo ir al hospital porque no hay cuando me opere mi carnosidad y si al revés, usa sombrero y usa lente oscuro y evita que desarrolle la carnosidad, yo creo que estaríamos mejor todos, sí, sí. entonces en ese sentido la prevención del cuidado medioambiental es esencial para todos, a veces me da pena porque es muy frecuente esto en la gente que maneja en los camioneros en los sí, que hacen sí, sí. transporte, ¿por qué? porque el sol les da de lado y ese es el ojo que más desarrolla carnosidad entonces sí. oye, pues una visera Ponte un sombrero, ponte un lento oscuro con protección. Así puedes prevenirte muchos problemas. Y claro, la cirugía que se realiza es la extirpación, pero pues si no se cuida del sol, le va a volver a crecer. ¿No? En ese sentido, pues, el paciente tiene que estar bien consciente de lo que está haciendo, de lo que espera, y a veces lo que uno pide, ¿no? Doctor, eh, pues, ¿qué pasa si una persona nunca se hace realizar o no se realiza en todo caso la cirugía con láser? Que tal vez tiene miopía y astigmatismo al mismo tiempo, eh, que las diotrías no son tan altas, pero que eh, pues, eh, lo que decíamos en el tema del temor a veces, eh, pues es difícil decidir realizarte una cirugía y más si se trata de nuestra vista, así dure en menor tiempo, así podemos recuperarnos mucho más rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué va a ocurrir? Nada, nada. La cirugía láser es una alternativa. La cirugía láser es una alternativa, como usar un lente de montura, es igual que usar un lente de contacto. La idea es que el paciente esté cómodo, la idea es que el paciente esté bien. En el momento que el paciente está cómodo, el paciente está bien, eh, pues puede realizar mejor su actividad. Esta cirugía nosotros la realizamos en personas que son productivas. O sea, la cirugía para dejar de usar lentes es muy raras veces se hace en un paciente jubilado. ¿Por qué? Porque él con su lente ha estado toda su vida y pues está acostumbradísimo a su lente. En cambio, una persona que está en 25, 30 años, está en plena actividad, dice, doctor, yo tengo que practicar deporte. Ahora, yo juego profesionalmente, muchos tenistas hemos llegado a operar justamente para optimizar su visión. Entonces, gente que dice, oye, yo necesito ver mejor, necesito ver bien y no puedo depender de lentes para ello. Es una alternativa, son puertas. Son alternativas con las cuales nosotros tenemos que jugar. Y yo siempre he dicho, no, hay cosa mejor que a un paciente le digas, oye, tienes estas alternativas. Claro. En lugar de decir, oye, no, no hay alternativa, no, no, hay Solamente chance, ¿no? la cirugía, no, no, <risas> casos. no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Hay forma de equilibrarlas? La cosas? cosa más importante para que no, la, las medidas es el frote. Si el Si no, paciente no, no, frota, regularmente suelen no, estables. Si bien uno nace con una miopía, ponerse con una hipermetropía, porque estos defectos tienen una base genética importante, pero no es definitivamente que, oye, voy a seguir progresando, voy a seguir. Hay casos y hay casos, claro. Lo que se le recomienda es hacer control, por lo menos cada ocho meses, un año, evaluar que las medidas estén estables, lo que regularmente pasa si el paciente deja de frotarse y una vez que esté estable se puede quedar ahí toda la vida. Siguiente consulta. Buenos días, felicidades por el programa. Los de lentes de contacto, nos dice, con color y que son estéticos exclusivamente, ¿pueden dañar nuestra vista? ¿Voy a necesitar más adelante una cirugía? Nos dice, ¿pueden romperse dentro del ojo? Muchísimas gracias por realizar su pregunta, doctor. Yo creo que toca un tema muy importante. ¿Por qué? Porque el lente de contacto es algo que va pegado al ojo. Como va pegado al ojo, o sea, siempre me gusta decirles, el ojo es una esfera y voy a colocar otra esfera. Entonces, si esta esfera está muy apretada, claro, me va a producir herida. Si esta esfera está muy suelta, se va a caer. Entonces, todo lente de contacto debe ser adoptado por un profesional médico o, en todo caso, un profesional contactólogo. ¿Por qué es importante esto? He visto, lamentablemente, con mucha pena, que muchas peluquerías están adoptando lentes de contacto. En muchas entradas folclóricas se están vendiendo lentes de contacto como si fuera que, oye ponte ponte que esto que el otro he visto inclusive común un, una vez estaban un par de chiquillas y se han prestado los lentes de contacto gracias. una de otra persona por Dios no pueden hacer eso eso es muy peligroso puede conllevar problemas muy serios a futuro desde inflamaciones desde el hecho de hoy se está contagiando una infección Ay. recuerden que hasta el sida se puede contagiar por la lágrima eso, eso uno nunca sabe entonces esas son cosas que no se hacen. O sea, si compran, es para vos. ¿Que te adapte un profesional contactólogo? ¿Lo voy a usar ocasionalmente para artistas ¡Claro que sí! Es más, oye, ¿tengo medida? Ponte tu medida con un lente de contacto color. ¡Claro que sí! ¿Por qué no? ¿Existen, doctor? Sí, claro, y son muy bonitos. Uh -huh. Actualmente muchas de las artistas eh, de, de trama mundial utilizan esos lentes porque les da ese efecto de glow, que le llaman de brillo en los ojos. Pues tuvieron una mirada más fresca. Y pues eso es lo que les gusta, eh, el impacto que quieren causar. Siempre y cuando esté muy bien adaptado, perfecto, se puede usar perfectamente. Siguiente consultor, la doctor nos dice mi pregunta, ¿eh, ¿se puede usar lentes de descanso sin consulta médica? Ah, o sea, lentes de descanso en el sentido de, oye, me voy a ir cualquier lente y me voy a poner, no. Los lentes son como los zapatos, el zapato tiene una medida, si bien tengo 0.25 de astigmatismo, 0.25 de mi pía, me la tiene que revisar un profesional oftalmólogo, no por el hecho de la medida, porque a veces, oye, como en algunos países voy a la óptica, en la óptica me miden un lente con la computadora, me saco una medida y me pongo mi lente. Uh -huh. No es por eso. Uno debe ir al oftalmólogo primero para revisar que todo el ojo esté sano, todo el ojo esté íntegro no tenga ninguna otra enfermedad. Y sobre eso, pues, hacer un seguimiento que eso es lo más importante. Ya, última pregunta, rápido, doctora. <risa> Buenos días, felicidades por el programa. A mí me realizaron la operación láser por miopía, pero no sabía que tenía astigmatismo, nos dice, y mis eh, diotrias subieron, eh, volvió a usar lentes. ¿Existe alguna solución? Uh, la causa más común para que un paciente progrese la medida después de operarse es que se está frotando los ojos. No se toque y haga una evaluación. Porque si empieza a aparecer medida después de una cirugía refractiva, al frotar puede ser que lo esté deformando el ojo. Eso se llama una ectasia corneal poslásica y eso pues hay que evaluarlo y tratarlo ya en su momento porque eso puede ser una complicación. Doctor, tenemos otra pregunta que por supuesto en este momento nos lleven los mensajes gracias a quienes nos escriben. ¿Dónde cómo podemos encontrarlo? Eh, bueno, tenemos un consultorio en Miraflores en la Día Romero al lado del Mercado Miraflores, Centro Médico Niño Jesús y el otro consultorio en Cotacota en la calle 35 de la gasolinera de Chasquipampa a media cuadrita subiendo a mano izquierda y pues en ambos con horarios, con citas, con todo gusto estamos para servir a lo que necesiten pero más que otra cosa deseamos cuídense, no se froten los ojos, cuidémonos del medio ambiente el área altiplánica es muy seco, tenemos mucho polvo, mucha tierra pues no lo tomemos a la ligera, nuestros ojos requieren un buen una protección y pues hagamos eso, ¿no? Bien, muchísimas gracias por su mensaje. Gracias, doctor, por acompañarnos. No, usted que es un gusto tenerlo con.